Hola, el día de hoy te quiero enseñar a restablecer y restaurar Premiere de manera súper rápida y sencilla. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo que vamos a hacer es restablecer o restaurar nuestro programa. Entonces estamos editando y nosotros decimos personalizar nuestras ventanas de esta manera. E hicimos un bochorolo completo. Entonces lo único que tenemos que hacer es irnos a ventana, espacios de trabajo y le damos en donde dice restablecer el diseño guardado. Como es? lo arreglamos. El segundo método que te voy a enseñar eh, también es bastante efectivo, entonces para esto volvemos a hacer el mismo desorden. Y lo único que tenemos que hacer para este segundo método es darle en donde estemos, por ejemplo en este caso yo estoy en edición, nos vamos a estos tres palitos y le decimos en restablecer el diseño guardado como ves lo solucionamos de manera muy sencilla espero te haya sido de mucha utilidad y nos vemos en otra como sé que este video te ha sido de mucha utilidad te invito a ver aquí el canal y más tutoriales que sé que te van a hacer de mucha ayuda